Y damos la palabra a Nuria, que es eh, nuestra e-teacher, viene representando a, todos, a que, todas aquellas personas que fueron estudiantes, pero luego también e-teacher, eh, e eh, con el proyecto ECO, haciendo su propio MOOC. Adelante, Nuria. Gracias. Hola, ¿me escucháis bien? Sí, te escuchamos bien, Nuria. ¿Qué tal? Hola. Sí, te escuchamos bien, Nuria. Pues ¿Tú nos creo oyes? Creo que estoy en directo. Sí, sí, estás en directo. Vale, perfecto. Pues buenas tardes. Vale, muchas gracias. Pues encantada de participar en esta. En Sí, sí, perfectamente, con un poquito de retorno, pero, vale, perfecto. Es... Voy a... Tenía un poco de retorno, con... que tenía la, la otra pantalla abierta. Pues, estamos, es, estoy aquí, en representación de mi equipo de Educ Transformers para presentaros, pues, cómo ha sido este proceso de, de creación y qué es los, los resultados y de hecho eh, están todavía están todavía ocurriendo porque estamos en pleno en pleno SMUC, eh, finalizando el SMOC voy a voy a compartir pantalla me confirmáis que es a ver aquí Compartir, estoy compartiendo. Se ve, se ve perfectamente. Nuria, se ve muy bien. Y entiendo que... Vale, me estoy viendo. Eh, os voy a presentar nuestro, nuestro MOOC, nuestro SMOOC, que, que se llama ROT SMOOC Educ Transformador. Nosotros eh, lo, lo hemos creado eh, dentro de la plataforma de eco-learning, claro. Y, como, y fue, un, fue un proyecto, de un trabajo de final de máster. Eh, somos un equipo conformado eh, para este trabajo de final del Máster de en redes sociales de la UNED. Además hemos sido participantes del curso SMUC paso a paso de la plataforma EcoLearning y dentro del Máster en redes sociales de la UNED también participamos en el MOOC de aprendizaje digital que antes ha hablado Kelly y Santi. Eh, nosotros, nuestra, nuestra intención de, del MOOC, eh, al final ha sido todo un proceso. Eh, hemos ido ideando eh, eh, qué queríamos transmitir y lo que teníamos claro es que queríamos empoderar la capacidad transformadora, aprovechar, eh, aprovechar el, el, las redes sociales para transmitir los conocimientos que nosotros como, como docentes y como, y como el alumnado del máster que estábamos cursando, pues teníamos interés. Eh, el, el MOOC eh, ha consistido en hacer un, un, un, un rock MOOC, una, una especie de, de película eh, que cada uno sea el protagonista de su película de transformación social voy a poneros el vídeo de presentación Bueno, pues esto es la presentación la presentación del curso y nosotros eh, lo que hemos buscado es actuar muchísimo en redes sociales. En la plataforma, plataforma EcoLearning Eco hemos hecho bueno, pues, todos los pasos, una serie de módulos, pero nos interesaba sobre todo utilizar las redes sociales desde un punto de vista crítico y educativo y además fomentar un trabajo colaborativo y creativo. Con este espíritu, por eso es Educ Transformador, con la K, eh, buscando eh, despertar un espíritu EduPunk, un espíritu de hacer nosotros mismos la transformación social que queremos ver. Entonces, eh, pues, eh, como hemos actuado mucho en redes sociales, eh, pues lo que, nos, lo, que nos damos, lo que nos damos cuenta es que la, el, el, gran, el gran valor de poner en marcha un curso en, en esta plataforma que nos deja nos, de, nos deja mucho margen de maniobra, eh, pues nos ha, nos ha facilitado eh, ir módulo a módulo. Eh, estoy ahora en la plataforma Ecolearning, eh, en la que han participado, además del equipo de, del máster Sandra, Patricia, Diana Gil y Héctor, mis, mis compañeros del trabajo de fin de máster. También hemos contado con el apoyo del profesorado del máster en redes sociales, eh, Javier y, y Raúl, y además una, una periodista que también ha estado acompañándonos en el proceso. Y un, y un edu teacher también especializado en clipper class, eh, eh, las clases al revés les hemos hecho entrevistas a ellos, hemos puesto esas entrevistas en, en YouTube y además eh, lo que hemos ido ya a lo largo del curso, desarrollando, desarrollando los módulos, eh, que estos módulos eh, consistían eh, pues en, una, en un viaje en principio interior y luego eh, empezar a crear una bitácora de aprendizaje propia, un blog propio e ir compartiéndolo en las redes sociales. Con lo cual, los recursos creados, eh, ya sea dentro de un post, en un blog, eh, lo que hemos hecho es, eh, que también se ha mencionado a lo largo de la tarde, llevar la reflexión y la acción a las redes. Eh, pues desde crear algo que podía ser una actividad simpática y que la gente se desinhiba y que, y que se lance a las redes, pues crea, de, de esta frase, detrás de un selfie hay un cerebro, y que la gente se atreva a, a hacer un selfie eh, reivindicando un, un mensaje. O, o cosas que tienen que ver cómo crear nuestros propios argumentos y nuestros propios mensajes. Aquí hay una serie de, de ejemplos que han ido, que han ido creando pues, los participantes, de, los participantes del, del Rotesbook. Además, estamos ya finalizando esta, esta parte de, de, de tareas, de actividades, y queríamos hacer, además de hacer una evaluación con una encuesta para mejorar este proceso, también queríamos ir co-creando una, una EDUC evaluación y que sea participativa. Esto es, como también como una herramienta de crear nubes de palabras, las palabras que los participantes identifican como que definen este esta, esta experiencia en este roadmap resiliencia se menciona aventura, se menciona autoconocimiento, se menciona una, ser una generación, esperanza, coaprendizaje, autoconocimiento. Nos estamos encontrando con, con muchísima, con una participación activa. Que esto también nos está llevando a aprendizajes que un MOOC que, eh, enfocado a las redes sociales, un, un MOOC social, eh, tiene que tener mucha dinamización mucha actividad en Twitter, mucha actividad en Facebook, eh, eh, comentar los mensajes y dejar también bastante margen de maniobra. Esto es eh, un, un post que empezó en Twitter, qué música, qué, qué, qué banda sonora le pondrías a, tu, a la película de tu vida, a, a tu película como Eduk Transformer y nos han dado versiones bueno, nada maravillosas. Hemos hecho también un debate en Twitter, varios debates en Twitter. Hay, hay personas además que, que nos vamos dando cuenta que les gusta más Twitter o les gusta más Facebook o participan en los foros de la plataforma Ecolearning. Entonces, hemos, hemos ido repartiéndonos el trabajo, eso también es importante, eh, los Educteachers, y, y, y teniendo en cuenta todos los frentes y también los gustos de los participantes. Además, una cosa que me parece también a destacar es que hemos eh, intentado conectarnos con otras redes sociales. Dar a conocer que no todo es Facebook, no todo es Twitter. Hay personas, como en este caso Jorge, una, un, una persona que creó una red social enfocada a, a, a, a poner en valor las buenas acciones. Somos parte de esta, de esta red de Initi y hemos creado una causa y esa causa es cómo utilizar las redes sociales como herramientas de transformación social. Y además lo que hemos ido interactuando, compartiendo nuestras, nuestras buenas prácticas y nuestros, y nuestros blogs en redes sociales. Se han creado, cada participante ha creado su blog o, o ha dinamizado de una manera educ comunicativa los blogs que ya tenían, eh, han creado sus vídeos y pues también han participado y compartiendo, hemos compartido proyectos reales. También esto creo que tiene que tiene importancia, eh, que no nos quedemos, que, que pasemos a la acción y que estos, y que, y que empatices con personas participantes o con edu-teachers que tienen un objetivo, en, en, en este caso hemos interactuado con gente que desde Ecuador, desde una Universidad de Ecuador, ellos estaban creando sus, sus actividades de comunicación audiovisual y en redes sociales, para colectivos con discapacidad eh, durante el intervalo del MOOC lo que ha ocurrido es, bueno, lo, lo, lo conoceréis, un terrible terremoto en Ecuador y los participantes se han volcado en una ayuda y las redes sociales han sido un, un, un altavoz de esta ayuda hemos visto todos los días eh, cómo como personas estaban compartiendo vídeos eh, creando grupos de trabajo eh, los, los docentes que, part, que han participado en este, en este SMOOC eh, nos han compartido sus recursos, sus aplicaciones. Nosotros eh, desde, desde el SMOOC hemos creado una serie de, de, de herramientas, un, un montón de vídeos, eh, presentaciones animadas, cómics, eh, y las, las estamos compartiendo en este padlet de, de Educa Aplicaciones. Además, tenemos una bitácora a través de NetVives, una bitácora de todos, de, todos los, de todos los blogs que se han ido creando y, y, vamos, y vamos viendo pues, los, los diferentes posts. Esto es un ejemplo de uno de los, de los blogs de los participantes con las actividades que les planteamos. Esto es la causa que hemos desarrollado conjuntamente en otra red social, en Initi. Eh, aquí eh, estamos, perdón, <ríe> me estoy comunicando con una participante que nos está viendo en directo y que me mandaba muchísima suerte, y la comunidad, la comunidad de, de Educ Transformers, lo que nos estamos dando cuenta es que va a seguir, va a seguir, vamos a seguir participando tanto en Twitter como en Facebook, y vamos a, y vamos a continuar creciendo ya nos han pedido que se repita el, el curso hola te escuchamos ¿Hola? perfectamente Nuria he recibido un mensaje que no se estaba que no se estaba escuchando bien me imagino que se refería al vídeo bueno continúo. Sí, el vídeo no vale, se escuchó perfecto, bien, continuo. pero Entonces, como estaba subtitulado eh, no hubo problemas. Para, para finalizar, pues, pues deciros que ha sido una una gran experiencia. Eh, nos ilusiona muchísimo la respuesta que están dando que están dando los participantes y voy a dejar de compartir pantalla. Ahora estoy de nuevo con vosotros y pues nada, a modo de despedida agradecer muchísimo por todo el apoyo que nos, que nos habéis dado desde la plataforma e-learning los docentes de la UNED, del máster de, de, en redes sociales eh, que también hemos seguimos en contacto y nos siguen apoyando y nosotros como docentes, pedagogos, eh, educadores sociales que estamos continuando eh, en nuestros trabajos eh, el, la experiencia um, de hacer un MOOC y llevarla y llevarla pues al mundo y ver cómo y, y sorprendernos entre entre todos y todas de los resultados pues yo animo a todos a, a todos los participantes y a todas las participantes a que a que se lancen a que se lancen. Es, es, es una aventura y, y da muchísima satisfacción. Te doy muchas la palabra, gracias. Sara, me imagino que quieres continuar. Sí, muchas gracias, Nuria. Simplemente nos queda despedir, pero es muy importante lo que has dicho. Habéis formado una comunidad dentro de la comunidad ECO. Eso es, eso es importante. Esa, esa era nuestra razón de ser, de ser cuando solicitamos este proyecto europeo y no lo concedieron. Eh, todos los docentes, todas las docentes que han estudiado en ECO, eh, todos aquellos docentes, aquellas docentes que quieren convertirse en e-teacher con ECO eh, son bienvenidas y, y, y como decía antes son nuestra razón de ser. Por favor, cualquier persona que, a la que le llegue este mensaje, que quiera acercarse a nosotros, ya mmm, tiene nuestra respuesta. Somos un proyecto inclusivo, donde todos aprendemos con todos y donde pensamos y creemos que otra educación es posible. Hagámosla entre todos. Los organizadores de ECO por sí mismos, nosotros solos no podemos. Necesitamos esta comunidad que se está creando de más de 50.000 personas.